Buenos días, estamos con la doctora Mariela Silveria de Curatel. Es un gran gusto estar contigo y conocerte por esta vía para poder compartir con quien nos quiera escuchar eh, muchas recomendaciones y consejos y opiniones que tú nos puedas dar por, en estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante difíciles para todos. Eh, lo vamos viviendo de distinta manera, eh, con preocupación, pero también puede ser un momento de oportunidades. Y bueno, antes que nada, quiero que nos cuentes un poco so sobre vos. Eh, sabemos que sos una doctora, que tenés un centro de salud muy importante en el mundo, y que también creo que tu padre también es médico. Y contanos un poquito, si te conocemos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, un buen día a todos. Eh, para mí es un, un gusto estar con ustedes en este momento. Y sí, vengo de una familia, en realidad, de, de médicos. Eh, mi, mi papá fue lo que empezó el, el Curotel, que es un centro donde recibimos la gente para pensar, repensar en, las, en sus vidas y en el estilo de, de vida. Um, hace 38 años, lo hacemos esto con mucho gusto, con mucho cariño y, y, y suma, eh, tenemos la prevención como algo eh, absolutamente importante para nosotros entonces eh, y el estilo de vida, ¿no? Entonces hablar en este momento eh, tan delicado que, que la humanidad está viviendo, eh, sí, mi, mi objetivo hoy, como siento también como mi misión de vida como médica, es ayudar a las personas a usar lo máximo posible eh, todo lo que es de natural para su vida, para que vivamos con, con más vitalidad y con, eh, con más salud. y Yo creo que tenemos en este momento una participación importante como todos los, los médicos y profesionales de la salud para ayudar a la gente con medidas que sean positivas para esta, para esta fase que estamos pasando. Antes que nada, me, me sorprende tu español. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tan bueno? Yo estaba, yo estaba pensando, bueno, portugués entiendo, no lo puedo hablar, y ya me estaba preparando para eso, no, pero bueno, en realidad me sorprendiste. Muchas gracias. Es, es de Punta del Este, desde chiquita nos vamos siempre a Punta del Este, en un lugar que queremos muchísimo, y desde ahí agarré un poquito con amigos y, y todo. Obviamente hice unas clases, pero... Eh, mis amigos me lo enseñaron. entonces Y perdón si algo hablo un poco mal, trataré de, de, hacerle, de, de que, que entendamos. No, al contrario, es, es realmente excelente y puedes, si, si querés mezclar con un poco de portugués o un poco de inglés, no, no hay absolutamente ningún problema. Está bien. Y yo quería comenzar un poco, eh, que nos cuentes eh, cómo ves el tema para que nos puedas ayudar un poquito porque eh, ahora estamos, estamos todos bastante aislados en nuestras casas y, y queremos usar un poco esta oportunidad para, para ver qué podemos hacer de diferente. Porque eh, siento que en, en el ser humano una de las cosas más difíciles es, es cambiar nuestros hábitos. Uh -huh. Y siempre estamos a mil con todas las cosas que las actividades que tiene cada uno, y ahora nos obligan a parar. Entonces eh, creo y veo que quizás sea una oportunidad para que tú nos aconsejes algunos cambios de hábitos que puedan ser algo eh, general para todos, ¿no? porque entiendo que vos como médica, si quisieras este, atendernos, tendrías que atendernos en forma individual y saber qué es lo que tiene cada uno. Y acá estamos hablando de una audiencia que es bastante grande y, y, y bueno, eso es un poco eh, este, un desafío quizás para ti, ¿no? Pero contanos sí. un poco a ver qué, qué ves un poco. Perfecto. perfecto. La mano. Sí, seguro. Jimmy, eh, primeramente estoy muy segura que, que sí, es un momento de una gran, gran oportunidad, porque eh, cam cambiar los hábitos es siempre un, eh, algo muy peculiar para los seres humanos como un, un gran desafío, ¿no? Estamos mu muchas veces presos en, en creencias y, y en comportamientos que lo vamos haciendo, aunque no guste o que no nos guste, lo seguimos repitiendo por muchos de los motivos. Entonces, aparte de ser médica-nutróloga, eh, y acupunturista también, eh, me hice la parte de terapia cognitiva justamente por este punto. Porque me parece que entender lo que está en la mente y en, en el corazón para hacer los cambios, eh, que, hagan, que, que hagamos los cambios, es algo muy fundamental. Entonces sí, es un momento oportuno, porque es un momento de, de, de dolor, vamos a decir así, ¿no? de una manera general, el dolor de, de, del incierto, del miedo... Eh, de lo que está pasando gente conocida o quizás uno mismo. Eh, y eh, momentos de dolores son también momentos propicios e importantes para, para que estos cambios, para que estos shifts eh, puedan pasar en, en nuestras vidas. Y, y sí, te voy vamos a hablar algunas cosas, no te preocupes. Obviamente sí tenemos algo que llamamos la individualidad bioquímica. Cada persona... Tiene algo, tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas específicas, que vaciado en esto, sabemos eh, exactamente lo que tiene que eh, usar, lo que no tiene, lo como, no vaciado en sus análisis y todo. Pero sí, lo que voy a tratar de, de hablar acá con, con todos es, bueno, y ahora, en este momento, no estoy con mi médico, con mi nutricionista, ¿qué es lo que puedo hacer? no con metro opcional de salud, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué, tiene, qué tenemos de evidencia en este momento que ya nos puede ayudar a, ahora? En el momento que está en casa, que estoy en el sí. apartamento. ¿no? esto Entonces sí, hay cosas eh, bastante importantes y generales y de salud pública, vamos a decir, que sí si podemos y tenemos que hablar. Y, y tenemos, eh, entonces, ¿cómo...? cómo eh, quizás aumentar la resistencia del cuerpo a partir de, de, de algunos hábitos. Um, y una de las cosas que, que te diría es que si vamos a pensar prácticamente en lo que es el, el, el estrés, ¿no? que seguramente todos nosotros estamos sintiéndonos un poco estresados ahora, y, y es parte del tema de normal, perfecto, que estemos, está todo bien, pero todas las veces que que tenemos el estrés desde un mecanismo muy antiguo, nuestro, primitivo. Tenemos la activación de, de lo que llamamos hipotálamo, eh, hipófisis y suprarrenal es, un, es una tríade de, endócrina eh, que, que está activada en el momento que tenemos algún pensamiento o algún tipo de, eh, de emoción, que tengamos eh, que, que algún tipo de de miedo o de preocupación. En este momento que pienso fuertemente en algo como, como voy a hacer la, la, la, cómo va a ser la situación económica de la empresa, de esto y del otro, o de mi salud, bueno, cada vez que pensamos en esto, esta, esta tríade, hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, que están, son glándulas que están a, arriba de los riñones, estas glándulas eh, o adrenales, mismo, la, la misma cosa, las suprarrenales adrenales o adrenales ponen el cortisol y la adrenalina en la corriente sanguínea. Y con esto, ¿qué es lo que tenemos? Aceleración de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria. Tenemos menos irrigación de sangre en la periferia porque es, porque es todo muy bien pensado. El estrés es buenísimo para nosotros, pero... De, eh, si, si es cortito, me explico. Para escaparnos para, no, de un tigre. Es, ahí está para escapar del tigre, para para salir libre del tigre, para esconderse, esto todo. Entonces sí, si estamos escapando del tigre, si nos cortamos, vamos a perder poco sangre. Está todo muy bien planeado. Eh, tenemos fuerza suficiente para para correr. Eh, tenemos eh, más fuerza en, en los grandes músculos y más contractura. Para en los ser grandes un, músculos. un super hombre, una super mujer en, por algunos minutos. Por algunos minutos, es, eso es espectacular. Entonces todo esto es algo que nos ayuda muchísimo, eh, pero a la, al, mismo, al mismo tiempo que, que sería buenísimo por, por un, un corto un espacio de tiempo, corto. ahí está, si, no, si tenemos estos estímulos, del tigre, todo el día, o varias veces al día, o varios días consecutivamente, lo que va a pasar es un estrés adrenal. Vamos a tener el, el aumento del cortisol, que rápidamente estaría bueno como un antiinflamatorio. Crónicamente, especialmente con el cortisol y con la adrenalina aumentado, vamos a tener varias otras complicaciones, como por ejemplo, baja de la inmunidad. Una de las eh, acciones del cortisol es bajar la inmunidad. Entonces, por eso eh, el estrés eh, no es recomendable para este momento, el exceso de estrés. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué voy a hacer? Estoy estresado, estoy con esto y okay. con otro. Son reales los problemas. Sí, es verdad y no vamos a negarlos, está todo bien. Eh, lo vamos a sí, poner atención para tratar de resolver la mejor manera posible. Y sí, eh, sentir que, que estamos estresados, sí, está todo bien. Pero tenemos que tener al, al mismo tiempo un, el, el punto de, de equilibrio de esto. Eh, lo que, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál periodo del día voy a sacar realmente para tener el tiempo de, de decir ahora no estoy con el tigre, voy a poner la piedra en la caverna, en la caverna como si fueran los prehistóricos, y voy a dormir, ¿no? y voy a descansar, y voy a hacer algo relajante. Porque si el estrés es algo que ponemos, vamos a decir, yo digo alguna situación que es estresante, entonces mi cuerpo lo entiende. Eh, yo digo al mismo tiempo eh, alguna situación que sea relajante, si voy a hacer una meditación, si voy a hacer un, una sesión de respiración. Estoy diciendo a mi cuerpo eh, eh, la información que sí, es, es para bajar todo estos flujos. Y al revés se pasa, mejoramos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mejoramos la oxigenación residual periférica, mejoramos eh, la respiración, las, las olas eh, eléctricas cerebrales y todo esto. Entonces, eh, una de las primeras cosas que me gustaría decir es que la relajación es importante que esté presente en el día, sea como, como sea, puede ser... Con la meditación hay muchísimos trabajos eh, absolutamente muy bien conducidos de la meditación mostrando que nos puede ayudar desde el punto de vista de bajar el estrés, muchos, pero muchos, para la depresión, para la ansiedad, para el pánico, para la insomnia y también eh, este, hay varios eh, ingredientes que no, nos muestran de la meditación que podemos aumentar la inmunidad. Entonces es algo que me gustaría hablar. Ah, pero no, no, no sé meditar. No. Quizás hay, hay meditaciones hoy de un minuto, que ya se puede aprender, quizás un minuto todos tengamos y podemos intentar hacerlo. Pero bueno, no, no es lo que me gusta. Respiración, técnicas de yoga, de tai chi, que todo se puede hacer online hoy. Hay cosas de buenísima calidad que, eh, que están compartiendo online, que se puede disfrutar. Y también te digo, Jimmy, que la parte de la eh, religión, religiosidad y espiritualidad también tiene una acción importantísima en esta, en esta tríade de, de mantener el sistema inmunológico mucho mejor. Hay un, un pesquisador, especialmente en eh, North Carolina, eh, que hace muchos años estudia los impactos de la, de la parte de la religiosidad en el sistema, eh, en la salud y la inmunidad, es algo que Entonces tener su, sus creencias, si, si, si una persona se siente cómoda haciendo es el momento muy importante para esto, ¿sí? Y también me gustaría hablar de, de, hablando de, de pero, la cosa... Pero, pero antes de que quizás pasemos a otro tema, sí, sí. si no salgo bien sencillo que podamos hacer, quizás con la respiración, una forma Ajá. de respirar mmm, para aquellos que nunca hayan hecho nada y que, que tú nos puedas indicar acá que, que con tu voz y la forma de hablar ya lo estás este, convenciendo y quieran sí. seguirte a vos. Ah, no sé. está bien. Bueno, eh, podemos hacerlo ya o podemos hacer después si quieren. Grabamos un videocito específicamente de esto. No, sí, decínenos pues, ya en, en, en unos segundos eh, cómo se respira y después... Seguimos. Bueno, este, sí, porque la meditación es otro tema que a mí me encanta y hace muchos años que la estudio y tenemos un trabajo en las escuelas acá eh, en Brasil, que son más de casi 60 mil eh, niños que lo estaban haciendo todos los días, un trabajo de reconocimiento de sus emociones. La, y este instrumento de respiración y es muy, muy sano, muy, muy importante. Eh, básicamente, voy a, debimos Voy a que, probar <ríe> contigo. Sí, <ríe> está bien. Básicamente decimos para que la persona esté en una, una cómoda posición. Puede ser sentado o, o acostado, como, como sea mejor. Pero si es sentado, que esté con la columna la, con erecta, no totalmente forzada, pero confortablemente erecta. Y, las manos se pueden apoyar arriba de las piernas, abiertamente así, con las piernas descruzadas, y se pueden cerrar un poquito los ojos y, y simplemente eh, prestarle atención en la atención en lo que el cuerpo está diciendo en este momento, cómo, cómo está sintiendo Y prestamos atención en la respiración, porque la respiración... Nunca está en el pasado y nunca está en el futuro. Y el hecho de ponernos la atención ya hace con que tengamos un ritmo más tranquilo. Pero si quiero ayudarme a, a estar más concentrada, puedo contar... En cuatro, la inspiración. Segurar cuatro con el aire adentro. Y soltar en ocho, bien despacito. Y hagamos esto otra vez más. Seguramos en cuatro. Y soltamos el 8 Bien, este es un pequeño... Eh. Es, es muy fácil. Es muy Quería fácil. seguir pero, la, pero capaz que se nos aburren Pero ya tiene la técnica fácil. de cómo hacerlo. Hácelo, y, sí. Y escuché, escuché que... Sí, adelante, no quiero interrumpir. No, no, no, este tipo de, de respiración ya nos ayuda muchísimo eh, en, la, en, en, en la parte de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de la frecuencia respiratoria. Muy, muy prontamente ya se, ya se ve la, la respuesta. Ya estoy en otra si frecuencia. Hacemos, ahí está. Si hacemos un poquito más, las manos empiezan a calentarse, la boca empieza a tener más, eh, está más, más mojada, y ya todos los síntomas de, de, de, del estrés van bajando. Esto se puede hacer varias veces al día. Es importantísimo, no hay como hablar de este momento que y estamos y pasando. Y esto casi no es un cambio de hábito, es como hacer algo placentero en cualquier momento Perfecto. del día, ¿no? Porque un cambio Perfecto. de hábito más complicado puede ser dejar de fumar, dejar otro tipo de vicios, ¿no? Pero esto no, no hay excusa, quizás, ¿no? Uh -huh. Jimmy, te cuento que, que tocaste en un punto muy importante en, mi punto de, en nuestro punto de vista, que es la cuestión de, del placer. Porque si sí, vamos a, a mantener, ¿por qué es que la gente fuma? ¿Por qué la gente bebe excesivamente? ¿Por qué porque se come excesivamente, aunque la persona no quiera hacerlo? La claro, Ahí está, en la ansiedad. Siempre entonces hay una tentativa de bajar la ansiedad a través de, de un hábito, de algo ex, externo. Eh, pero también hay la parte. entonces Ahí estamos hablando mucho de la dopamina, que está en, el, en, el, en la compulsión y tentativa de bajar la ansiedad. Y estamos hablando también de, de la tentativa de relajar. Estamos hablando de lo que hoy es eh, de neurotransmisoras. Pero hablamos mucho del placer. Es, es una busca de, de relajar eh, eh, a través del, del placer. Entonces, todos los hábitos que vamos a mantenerlos, solo, solo vamos a mantenerlos en hecho si, si sean placer, placenteros. Porque si no sean, los vamos a sacar. En una semana, y chao, los vamos a sacar. Porque es algo muy fundamental de la nuestra naturaleza. Todo lo que es vital para el ser humano, eh, la comida, eh, el respirar, el hacer evacuaciones, dormir, todo es placentero, todo lo que es vital es placentero, todo. Entonces el hábito para, para tener chances realmente que se mantenga a lo largo del tiempo, algo que sea muy placentero tiene muchas más chances de mantenerse, ¿sí? Eh, por eso que hay que, ser, hay que ser bueno, hay que ser bueno. Y hablando del, del tema de, de, del tabaquismo, del fumar, y, sí, es un momento que yo no quiero enfocar en el negativo, pero, sino en lo que podemos hacer, pero lamentablemente las personas que fuman, como fue visto en, en China en una revisión con cinco estudios, se vio que las personas que fumaban tenían 2.4 veces más chances de estar en la CTI por el sí. coronavirus que las que no fuman. Y, y sí hay cosas del tabaquismo que a veces por muchas décadas y todo de, de, de fumar, las personas pueden tener lesiones que son eh, muy difíciles de salir. Pero hay una parte toda funcional que hablamos de la capacidad ventilatoria eh, que se puede ser mejorada brevemente con la persona para de fumar. Entonces, si alguien tiene ya estas ganas, este es un momento muy, muy particular e importantísimo para intentar hacerlo. Yo sé sí que es difícil, nosotros trabajamos mucho con la parte del tabaquismo, pero yo sé sí, también, que es totalmente posible. Es posible, totalmente. Y este sería un momento espectacular para hacerlo. Um, porque haciendo las técnicas de relajación, reorganizando la cuestión de la, de la comida, eh, de, también de la, de la actividad física que vamos a hablar, esto todo ayuda mucho que tengamos el placer en otras pequeñas cosas, porque no es solamente sacar el cigarrillo, es poner algo que sea bueno, porque estaba cumpliendo un papel, ¿no? Entonces, si intentamos hacer esta clave, cambiar esto. Eso, ese y en profe. ese momento de ansiedad máxima, cuando no puedes controlar tu voluntad y te lleva a o abrir la ladera y comerte todo, o prender un cigarrillo, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Porque ese Entonces, momento lo van a vivir todo el tiempo, uh -huh, hasta que el hábito sí. se transforme en algo que, que ya no les produzca eso. ¿no? Sí, exactamente. Es un momento de una conversa interna muy fuerte, ¿no? muy grande. Eh, Te llaman que a que ti. Nunca, ahí está. No, no, eh, estamos. Y hay muchas cosas que se puede hacer. Una es conversar con alguien, con un amigo. Otra es hacer una consulta con el psicólogo eh, online. Están muchas personas haciendo en este momento sus consultores online, con su médico de manera online. Eh, también se puede hacer para las personas que quizás no tengan tanta esta oportunidad, hay redes de voluntariado que lo están ayudando online. Entonces, que no sé si, eh, es importante entender que estamos más juntos que nunca en este momento, en claro. realidad. ¿no? no nos estamos abrazando físicamente, pero como el alma, nunca vi tanta movilización de todas las partes claro. para ayudar a la claro. gente. Entonces, es importante, si, en este momento, si alguien se está escuchando y, está, y se siente solo, es importante saber, hay muchas personas en este momento dispuestas a compartir eh, su tiempo con, para, para que estemos todos mejores. Entonces, es el momento de pedir ayuda y de reorganizar un poco los hábitos. ¿sí? Y, y esto si, vamos si, a hablar si vos empezás, más empezás con ese proceso y caes, tropezás? ¿Qué le puedes decir sí. para que sigan? Porque digo, capaz que dejaste de fumar y a los tres días prendiste un cigarrillo y después te sentís mal, pero lo dejás, ¿es el momento Perfecto. para levantarse y seguir o para decir, bueno, ya no puedo, me, me, me conquistó eh, Claro, el sí, sí. Sí, muchas, muchas veces eh, nuestros pensamientos no, a, eh, no nos ayudan tanto, nos hacen con que pensemos, eh, bueno, no es para mí, eh, ya intenté otras veces y no pude y volví, eh, no es el momento, lo merezco, hay muchos pensamientos que no, no nos ayudan en este sentido, ¿no? que son pensamientos disfuncionales que muchas veces eh, hablamos. Pero si una persona, por ejemplo, ya logro parar por tres días, ya es mucho, es mucho. Y es diferente eh, tener un, un lapso de una recaída. Una de las cosas que más ayuda a través de un trabajo de, hecho en Australia, aquí, muy lindo que hablaba del de del cambio de, del estilo de vida, una de las cosas que es más importante en términos de, de, de como se dice, de fuerzas, del carácter, eh, serían eh, la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es eso? Jamie, por ejemplo, si una persona paró de fumar y fumó un, un cigarrillo, eh, si tenemos y si desarrollamos la flexibilidad cognitiva, entendemos que, bueno, eh, no es porque he fumado un cigarrillo que todo volvió al, al cero, no, ya tuvo mucho aprendizado, comí y ya no voy a volver a fumar. Si una persona eh, está cuidándose con el peso y todo, y comió un helado con chocolate y esto y lo otro, puede decir, eh, bueno, eh, la próxima actividad, eh, la próxima en el próximo momento voy a tratar de comer leviano, voy a tratar de gisetarme y está todo bien. O sea, es no el 8 y 80. Las personas que consiguen mantener esto de, del centro, saber que no es nada todo, ni tampoco me explico el 8 y 80, eh, son las personas que más pueden hacer los cambios en su vida. Y la buena, eh, lo bueno de esto todo es que esto es algo que se entrena. O sea, todos nosotros tenemos la posibilidad de aumentar la flexibilidad cognitiva. Entendiendo que ni todo es, es una... Eh, tenemos varios, varios colores en el medio del, del blanco y del negro. Excelente, que, que no se desalienten. Que no se esto desalienten. es válido para todos. Ahí, ahí está. Todos Otra tenemos algo para, para mejorar y corregir, ¿verdad? Ahí está. Otra característica que también mostraba, eh, o sea, una era la parte de, de la flexibilidad cognitiva que tenía que ver con la esperanza. O sea, de esta manera. Y la otra característica, que también es lo lindo de esto todo, es que puede ser desarrollada, es la gratitud. Gratitud. ¿Sí? ¿Me explico gratitud? Sí, claro. Y no, no, digo, no digo solamente desde el punto de vista de autoayuda, estaría todo bien, pero no, no, no sería esto. Pero te digo que todas las veces que... Hicimos algo de, bueno, por ejemplo, traté de no fumar por esta mañana, si soy una, una tabaquista, traté de comer bien por la mañana, si soy una persona que tengo una compulsión alimentaria. Eh, cuando cuando hice esto positivamente para mí misma, eh, mismo que sean en pequeñas estaciones, tener gratitud nos ayuda a entender, eh, el cerebro tiene la información de que, las cosas ya están siendo bien. Entonces, pequeñas, pequeñas conquistas, pequeñas cositas tenemos que celebrarlas. Y claro. ya están bien. Esto nos ayuda mucho en el cambio de hábito. Fue visto en este mismo trabajo de australiano. Entonces, perfecto. Bueno, Silvia ¿podemos hablar un poquito más de otras cosas que nos ayudan en el estilo de vida? Sí. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Sí? Por supuesto. Bien. Eh, lo que, entonces, el, el tabaquismo sería buenísimo que, no, que tratáramos en este momento, el alcoholismo también, no, no digo no tomar un vino, ¿no? digo el exceso no ayudaría para la humanidad y también es algo que puede de la misma manera ser visto eh, en estos tiempos. El sueño, ¿no? tener un sueño reparador que nos va a ayudar para todo lo demás, es algo que tiene un nivel de evidencia moderado, o sea, bastante significativo para nosotros en términos de inmunidad. ¿Y cómo vamos a saber si tenemos un sueño bueno, reparador? Si, eh, si en el otro día nos despertamos con, con gusto, con vitalidad, con energía. Con, eh, energía. O si tenemos por, por, posiblemente eh, este, sueño a largo del día, eh, estamos con, con más ganas de, de, de dormir todo, eh, posiblemente no, te, no, hemos tu, no tuvimos un sueño tan, tan tranquilo durante la noche. Entonces esto es algo que también hay online hoy varias medidas que llamamos de higiene del sueño, la limpieza sí. del sueño, ¿sí? Que son muchas medidas que, que podemos ver y conferir si las estamos haciendo. Por ejemplo, de no tener la, la luz eh, azul, que llamamos la luz de los tablets, eh, eh, uh -huh smartphones y todo en el en los ojos antes de dormir, porque esto nos basta considerablemente el nivel natural nuestro de la melatonina. Entonces es algo que no nos ayuda. Varias cositas, ¿no? No abusar del alcohol antes de dormir, todo esto de hacer algo más tranquilo, por ejemplo, leer un libro con menos luz en este momento, estas cosas así nos pueden ayudar bastante. Entonces el sueño. También me gustaría acordarnos, porque yo escucho ahora, muchas personas me están preguntando, eh, bueno, tengo diabetes, tengo presión alta, tengo cardiopatía, eh, problema del corazón, ¿cómo estoy en el grupo de riesgo en este momento? Y es importante decir que eh, si no tenemos el control adecuado eh, con respecto a la medicación, y, y a la comida y todo más, sí. Pero si adecuamos esto, bajamos el riesgo considerablemente. Entonces esto es muy importante, que la gente no pare de usar sus medicaciones, aunque ahora estén visitando menos a los médicos y todo, eh, que, que hagan correctamente el uso de las medicaciones, porque esto es importantísimo para la cuestión de la, de la inmunidad. ¿sí? También, Una pregunta es, con respecto al, al, al sistema inmunológico. Eh, ¿Existe test que midan cómo está nuestro sistema inmunológico o es algo que... Y, y, y, y la otra pregunta, ¿cuánto demora el sistema inmunológico cuando nosotros hacemos cambios de hábito para, generar, para que esté en más, con más balance y más armonía? Porque entiendo Perfecto. que a veces uno dice que el sistema inmunológico tenés que fortalecerlo, pero a veces eso confunde un poco, porque si el sistema inmunológico está más fuerte, puede atacar a sí mismo o algo que, que está bien, es decir, como que es, eh, yo por lo que he leído, es más, más algo de armonía y balance que fortalecer o que sea más fuerte, ¿no? Ya. Este, bueno, ahí serían quizás estarías hablando de las doenças autoinmunes, ¿no? Que serían cuando el cuerpo mismo reage, pero esto no sería exactamente por el exceso de, de inmunidad, pero, si no por algunos anticuerpos que son accionados y reaccionan mal a algún órgano o sistema, pero es una pequeña parte. No, no te preocupes si hablamos del fortalecimiento del sistema inmune. Okay. Eh, cuando hablamos del, del sistema inmunológico, hay muchas cosas que se pueden ser medidas y que, para que ent, entendamos mejor cuál es el. ¿En qué punto estamos de la cuestión de la inmunidad? Por ejemplo, la parte del hemograma, importantísimo, porque vamos a ver, si tenemos anemia, si tenemos anemia estamos con más riesgo, si lo mejoramos esto estamos más protegidos. Si tenemos la parte de las células blancas de defensa, son súper importantes para esta evaluación. cd 4 cd 8 son linfócitos específicos que hablan mucho de la inmunidad, y tenemos también, bueno, yo soy sospecha para decir, pero para mí muy importante todo lo que es la parte de, de nutrientes, que quiero hablar un poquito de esto. Entonces, es importante, si, si tenemos una oportunidad de chequear, eh, la vitamina B12, súper importante, ya explico por qué, la vitamina D, el cobre, el, el hierro, el, la ferritina, uh, la, sí. también, eh, bueno... Esto todo, cuando un médico pide, hablando de la inmunidad, va a ver, van a ver varios marcadores que nos van a ayudar a entender cómo está esto todo. Pero, ¿cuánto tiempo lleva? Depende del cambio. Por ejemplo, si paramos de fumar, en 24 horas ya tenemos un sistema inmunológico mejor en términos de inmunoglobulinas, en términos de homogramas. Increíble, sí. si, si, ten, no si, no sé si muchos de lo arena, saben eso. Eh, sí, sí. Si hablamos de anemia, vamos a tardar un poquito más, vamos a tener dos semanas ahí para, para que estemos mejor. Entonces, ¿cómo hablando de inmunidad es algo muy complejo? Depende del cambio, pero sí tenemos cambios y son rápidos cuando nos damos las chances de cuidarnos mejor. Por ejemplo, eh, si, si comemos muchos alimentos refinados, o sea, blancos, sin, sin harina solamente, sin, sin semillas, sin, sin fibra, eh, aumentamos la glucosa y aumentamos la insulina a la vez que el, el, el, un, la gente oportunista un microorganismo no se encuentra con la, con la insulina alta tenemos mucho más chance en aquel momento que no suceda la infección si tenemos la, la insulina más baja, más bien controlada así como el azúcar eh, ya, ya se queda mucho más difícil porque el reconocimiento del virus se, se queda mucho mejor y esto es rápido de hacerlo. Esto en 24 horas también se cambia. Si empezamos a comer más, ya, no, ya tenemos este reconocimiento mejor en 24 horas. Entonces, esto es lindo de ver. Sí, eh, y también... estamos hablando de la única arma que tenemos de defensa contra el COVID-19. Porque hoy la medicina no tiene una solución. Ahí estamos Creo que en general nosotros estamos mal acostumbrados, que bueno, tenemos el sistema de salud, los médicos, los científicos, y si tenemos un problema, siempre podemos ir a buscar la solución a ellos, sí. para que nos den una pastilla con... y se termina, y nosotros no tenemos que hacer nada. Ahí en este está. momento la solución está en nuestro cuerpo, en nosotros, y es el único arma que tenemos. Seguramente, pero por lo menos una gran, una gran parte eh, está con nosotros. Estoy de acuerdo, Jimmy. Eh, mire, por ejemplo, la, los, la, las personas mayores, que están poniéndose más enfermas, en nuestro punto de vista no están poniéndose más enfermas simplemente porque son mayores, están poniéndose más enfermas sí, porque hay eh, obviamente el proceso de envejecimiento, envejecimiento. Natural, natural, ahí está, que sí se sí suceden más infecciones, pero hay un punto que es muy importante, los mayores se ponen más enfermos también porque tienen una nutrición peor. Esto es seguramente, seguramente muy importante. Entonces, si mejoramos esta parte, bajamos el riesgo. Yo, yo me animo totalmente a decirlo esto, porque sí, bajamos el riesgo. Y esto te cuento por el, por el tema clínico de atender mucho a la gente, pero también por el tema de, de algunos trabajos nuevos que nos están mostrando en este sentido. Te explico, uh, en Turín la semana pasada fue, salió, fue publicado un trabajo en la Universidad de Turín en, en Italia, que mostraba que los enfermos que tuvieran más complicaciones, más contagios y más complicaciones, eran personas con hipovitaminosis D del coronavirus. ¿sí? Entonces, eh, la baja vitamina D es una de las cosas que sí, sabidamente, eh, nos atrabaja el sistema inmunológico. ¿Voy a decir que es la causa-efecto solamente? No, sería muy simplista hacerlo. No sí. decir, ah, esto es... pero sí está involucrado. Está, sí está involucrado. Y la vitamina D, Gimis, tenemos de 90% de, está en el sol, en la naturaleza. Solo 10% está en el alimento. Entonces hablamos del sol, que es importantísimo para esto. Y hablamos también si la persona tiene las condiciones de suplementarlo vía oral incluso porque algunas personas tienen que tener más cuidado con el sol porque por son las dermatológicas. Entonces, la vitamina D es, es una importantísima, ¿tá? que tenemos que, que tener en cuenta en este momento porque ya nos han mostrado los trabajos. La vitamina B12, ¿tá? la B12, súper, súper, súper importante. Un paper publicado en esta semana mismo ha mostrado que el reconocimiento del RNA, RNA viral, bueno, del coronavirus, se da mejor con los niveles en nuestra sangre están mejores de la vitamina B12. La vitamina B12 la tenemos en, la, en las proteínas animales. Entonces, esto los todo huevos. de huevos, eh, lácteos El, y derivados, si la persona no, no come, no hay problema, pero manteniendo estos niveles adecuados son los problemas para los vegetarianos. ¿no? Que, que Mi esposa, por sí, ejemplo, es sí, vegetariana y. Pero puede muchas tener veces. Ahí está, sí, sí, veganos especialmente, que no sí. tienen leche, eh, pero eh, muchas veces incluso las personas que comen eh, carne, etcétera, pueden tener los niveles bajos, porque tenemos una baja absorción, eh, especialmente, mira qué interesante, después de los 60 años, el, el, el sitio absorptivo en el estómago, en la primera porción del intestino, están muy bajas, en este momento entonces especialmente los idosos eh, las personas mayores tenemos que cuidar de 12 muy muy muy importante también hablaría de hier, eh, hierro feo, que sí. sería eh, para especialmente para el grupo de las mujeres eh, si tenemos algún tipo de anemia este es el momento de corregirlo por favor hable con su médico con su nutricionista para ver esto y corregirlo de la mejor manera sí, claro, posible. Claro, porque tú lo que no, no, no, no, no estás diciendo que salgan todos a comprar esas no. vitaminas y suplementos. Y, ¿no? De ninguna porque manera. Eso ninguna puede manera. ser peor, digo. Sí, sí, sí. Hay, no hay que, que automedicarse hay que con... ni siquiera sí. con, los, con los suplementos, ¿verdad? Claro, claro, sí, seguramente. No, no estoy hablando de esto, estoy hablando realmente de cosas un poco más específicas, pero para ver con su médico, ¿sí? O con sí. su nutricionista. El hierro es importantísimo de, la, de las mujeres. Eh, niveles de ferritina en el primero o segundo cuartil nos dejan más susceptibles a infecciones. Tercero o cuarto, menos susceptibles. Entonces, tener los, los, eh, la reserva de, de hierro más grande es, es mejor en este momento. Después, hay, hay varias cosas también desde el punto de vista de plantas que son interesantes, como la equinacia, eh, el sabuguero. Los yo no sabría decirle en castellano, pero... a buscar eh, en Google. Elderberry. Elderberry sería en, okay. la traducción en inglés. ¿sí? Porque también tienen muchos trabajos hablando de la sí. El própolis. Propolis se dice igual, ¿verdad? De, la, de no las sé abejas. El eh, líquido <ríe> que es, eh, de las abejas. Ah, propolio. Ahí está, gracias. Ahí también es súper importante y interesante verlo a los niños desde de la niñez hasta la vejez entonces siempre es importante eh, el própolis no hay trabajos del própolis y de la del coronavirus porque todo es muy nuevo pero sí hay del H1N1 sí uh -huh. eh, con el própolis entonces eh, es muy recomendable para la parte inmunológica el selenio el selenio que es un, un mineral súper importante para la parte inmunológica también, muy sabidamente para el cáncer hace muchos años. Eh, acá en Brasil lo tenemos en una fuente muy, muy buena, que creo que también llega acá en los, otros países, que, es, que son las castañas del Pará, lo llamamos, o castaña de Brasil. Sí. Brasil ¿no? sí, sí, sí. Para dos, ¿Dos? Ah, perfecto. Dos, esto sí puedo recomendar a todos, ¿sí? Con, con mucha seguridad. Dos castañacitas al día dos o tres para los mayores, nos ayuda totalmente en los niveles que necesitamos. Entonces, para ahora que vamos a empezar en el periodo de invierno y todo esto, no, no digo para toda la vida, pero hasta el fines de agosto, seguramente, por favor, es una medida excelente de salud pública. Y también el, hay un otro componente interesante que es el beta-glucano, que tenemos mucho en la avena. Yo digo en la avena y en la cebada, pero tengo que tener cuidado porque hay gente que dice, bueno, voy a tomar cerveza y ya Se está. Y, y no, preferiría que fuera con la avena, realmente. La avena, el tipo de la, de la fibra soluble que tenemos en la avena es totalmente interesante para la inmunidad, ¿sí? Y en este momento puede ser muy agregada. Y te digo más, entonces, Jimmy, hablamos, para, hablamos un poquito de nutrientes, pero... Para, para hablar un poco más de, de cosas muy fáciles, bajar los niveles lo máximo posible de refinados, porque ahí tenemos eh, insulina más bien controlada. El oportunista no nos agarra tan fácilmente. ¿sí? Eh, y el segundo aspecto, eh, hay un trabajo lindísimo que nos muestra que cuanto mayor la cantidad de frutas, verduras y legumbres que comamos a lo largo del día, menor, más bajo, más bajo, el riesgo de, de chances de desarrollar diabetes, eh, síndrome metabólica, cardiopatía, eh, enfermedades neurodegenerativas y inmunológicas. Todo esto, todo te hablaste de placer y son todas súper ricas, o la mayoría a no, todo el mundo claro, me claro. encanta. Lo que pasa es que a la gente no tiene tiempo a veces, pero ahora que tenemos tiempo no hay excusa. Ahora que tenemos tiempo, perfecto. Para cocinarnos. Eh, ahí está. El ideal serían siete porciones al día, siete porciones, que, la porción pensamos en esto, en este tamaño más o menos, de sí. frutas o verduras o vegetales que estén presentes en, en la, en la, a lo largo del día. Vamos a tener un nivel de vitamina C adecuado en este ¿Importa si, si es crudo o cocido o lo mismo? Eh, si, es, si es crudo, mejor todavía en términos de, de los nutrientes. La fibra exactamente no va a cambiar mucho, vamos a tener mismo que, que, que cocida, pero si, si puede ser crudo, mejor todavía. Entonces, lo máximo que podamos, si siete porciones son posibles, excelente, realmente. Esto es algo de medida de salud pública. Yo quiero avisar a toda la gente porque es muy, muy, muy importante. Cuanto más fortalecidos estemos, menos son las chances que nos, que nos hagan eh, las enfermedades y el coronavirus. Entonces, mucho está con nosotros de esto, ¿sí? De, de, esta, de estas chances, de esta oportunidad. De, realmente fue un momento, Jimmy, que me parece que fuimos muy puestos a, a, contra la pared, ¿no? Sí, exacto. Y ahora, ahora tenemos que sí o sí y dar lo mejor que tenemos para, para nuestras vidas propias y para los demás. Exacto. Y, y, y por eso, entonces, estamos hablando acá de resistencia física, del punto de vista nutricional y todo, y estamos hablando del punto de vista eh, mental, emocional, espiritual, ¿no? Estamos hablando de resiliencia, más que nada, la fuerza realmente sí. interior, que, es, que va a ser súper importante para pasarnos este momento. Y estoy segura que lo vamos a conseguir, <risa> que vamos sí. a, pasar. Vamos a al, pasar. Bueno, sí, yo creo que como hablamos de una oportunidad para cada uno, también es una oportunidad para que el mundo cambie para mejor. Seguro, Porque sí. es algo que estamos viviendo, que es, bueno, nadie, a nadie se le pasó por la cabeza que podíamos llegar a vivir algo así como humanidad, y toda la Tierra, ¿no? Este, entonces también es una gran oportunidad para hacer un mundo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo ves que puede cambiar el mundo en ese sentido? Sí, yo veo que ya estamos cambiando, ya la, lo que, lo que nos, pasado, nos ha pasado de, de, de estarmos, el hecho de estarmos más reflexivos sobre realmente lo que es importante para la vida, lo que es importante para, para uno mismo y para todos nosotros, es algo que, que ya, nos, ya nos ha cambiado y nos va a cambiar quizás un, un tanto más. Entonces, no creo que las cosas van a volver a, a la normalidad, al mismo, a la, de la misma pero manera que vivimos, sí. pero vamos a volver de una u otra manera y vamos a volver más, más fuertes, aunque con pérdidas, sí, en, en, en varios sentidos, pero igualmente con, con seguridad de lo que es importante de verdad en la vida. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que vamos a, a valorar real, realmente? ¿no? Exactamente. ¿Por qué nos agarró a todos? No hay, no hay ninguna persona sí. que, no esté a, que esté afuera de esto. Todos sí, nosotros, sí. no importa lo que... Eh, bueno, es que lo que decimos el partido me da, de la me solo una foto importante. de hace algunas semanas para atrás donde estabas abrazado con alguien o con la familia y decís, pero esto es de antes, antes se podía hacer esto y ahora estamos así. Es como, es un shock, es realmente muy fuerte. Es un shock, es un shock. Pero te digo, Jimmy, me parece que, que el abrazo físico es, es el más fácil. Es buenísimo, claro. obviamente, a mí me encanta, a nosotros nos encanta, a nosotros, latinos americanos, y bueno, somos muchos de, de, de, de estarnos juntos. Y de sí, ustedes fin... dan como tres veces, creo, ¿no? <risa> sí, sí. <Rodaban. risa> bueno, ahí está. En cada saludo. Eh, ¿no? Pero ahora sí tenemos un desarrollo, un, un desafío más grande, que es desarrollar este otro abrazo, ¿no? Sí. El abrazo realmente de. de de estarnos conectados de una manera más profunda que la física, que es la manera realmente eh, de, emocional, verdaderamente, con una doación eh, impresionante de lo que podemos hacer para nuestras propias vidas y para los demás. Es la hora que la vida nos pide esto, nos pide, nos pide, y vamos a responder yo creo que así muy bien como especie, como especie, especie ¿no? Sí, Evolutiva sí. como humanidad. Entonces, sí, estamos en un momento delicado, pero al, al, a la vez soy optimista también de, de cómo nosotros como sociedad vamos a salir de esto. Yo estoy también. optimista. La verdad que es una linda forma de, de terminar la charla, algo que no quiero hacer, pero sé que tu tiempo también es muy importante, quizás podemos volver a hablar en otro momento. Este, sí. Pero la verdad que fue un placer enorme y estoy muy contento de haberte He contactado y, y nos has este, compartido cosas importantísimas y muy profundas y de mucho valor que estoy seguro que, que a todos nos va a hacer mucho bien. Así que muchas gracias. Yo que agradezco muchísimas gracias. Es un gusto. Espero haber contribuido y estoy, estoy acá. Muchísimo. Estamos acá para lo que necesito. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Hasta pronto. Bien, que bien, hasta pronto. Chao, chao. Chao.